Pues la cirugía fue muy bien y estuvo muy tranquilo, ¿verdad? Todo genial. Se nada en cuanto terminamos, ya estaba de pie y comiendo. Así que muy bien. Ahora lo tiene bastante bien. ¿Eh? No ha habido ninguna complicación. Eso sí, se quería ir, así que trajimos a Carla. Es una de sus mejores amigas. <risa> y bueno por si no sabéis rescatamos a Ucrania hace cuatro meses o de cuatro y cinco meses no recuerdo bien y bueno él nació en una granja eh, debió tener una lesión a nivel de columna o algo y estaba tetrapléjico entonces ahí una persona pues le estuvo alimentando la persona este en la granja obviamente le estuvo alimentando porque le dejaban pasar y nada entonces eh, consiguió sacarlo de allí con mucho cariño y mucha paciencia, empezó a recuperarse y cuando vino, ya había pasado la fase más crítica y era capaz de ponerse de pie y caminar un poquito, se tropezaba mucho eso sí, ¿verdad?, debito, y además tenía, pues eso normalmente es porque, bueno, pues mmm, bueno, me le entrar por el cordón umbilical o algo, bacterias, se le fueron, por todo el cuerpo dispersando y tenía accesos múltiples, entonces estuvo en tratamiento mucho tiempo ¿eh? y se recuperó perfectamente, empezó a caminar, a saltar, a correr, a hacer, un, a hacer un cabritillo hecho y derecho ahora lo veis aquí muy tranquilo, pero es un terremoto, verdad ¿eh? es que está aquí, como es un sitio un poco raro y ahora es está con Rob, con Sandrita, and company, pues está ahí un poco más 7 y ahora está genial pues ya lo último que faltaba es la esterilización, somos un perfil pues, para animales, con lo cual es fundamental esterilizar para dar a otros como tú que nos necesitan, ¿verdad? Mira. Mira. ¿Dónde está Ucrania? ¡Está aquí! <ríe>